La antorcha olímpica comienza su recorrido por Japón, continúa el bloqueo en el canal de Suez y marcas internacionales de prendas se enfrentan a un boicot en China. Laura Díaz de nuestra cadena aliada CNN nos tiene todos los detalles en el Minuto Internacional. El espíritu olímpico finalmente comienza a despertarse, poco más de un año después de que la llama llegara a Japón. El recorrido de la antorcha empezó este jueves en la prefectura de Fukushima, que todavía muestra la destrucción causada por el terremoto, tsunami y accidente nuclear de hace 10 años. Durante 121 días, la antorcha atravesará 47 prefecturas de Japón hasta llegar a Tokio. Allí se realizará la ceremonia de apertura prevista para el próximo 23 de julio. La realización de los juegos estaba programada para 2020, pero fueron postergadas debido a la pandemia de coronavirus. Por ahora todo está preparado y habrá protocolos que seguir, incluyendo la ausencia de espectadores provenientes del extranjero. La autoridad del canal de Suez suspendió el tráfico en esta vía crucial para el comercio a raíz de la presencia de un buque que continúa encallado allí. La navegación seguirá en suspenso mientras sigan las tareas para sacar a flote al enorme navío de bandera panameña Ever Given. Otros barcos debieron parar en puertos cercanos debido al bloqueo. Las conocidas marcas Nike, H&M y Adidas enfrentan un boicot en China. La reacción llega después de que las compañías expresaran su preocupación por las posibles condiciones de trabajo forzado para producir algodón en la región de Xinjiang, en el noroeste de China. Los productos de H&M fueron removidos de las tiendas en línea, mientras que Nike y Adidas recibieron fuertes críticas. Con las noticias internacionales, les informó Laura Díaz. Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos y que tengan una excelente tarde.